Hola, vamos a ver en este vídeo cómo puedo añadir a la línea de tiempo, al trabajo que estoy haciendo, la licencia con la que lo voy a distribuir. Y además lo voy a hacer en, una, en la portada de mi línea de tiempo. Yo tengo aquí un ejemplo preparado, simplemente con dos, con dos filas que se muestran como do, dos diapositivas. Esta primera la voy a utilizar como, como portada, por eso veis aquí que tiene el tipo título. Y tiene una fotografía de, con, con el tipo de licencia, reconocimiento, no comercial y no permite obras derivadas, es decir, que no se puede modificar esta foto. Mientras que la segunda tiene esta licencia y es reconocimiento o atribución y compartir igual. El hecho de yo estar utilizando esta foto en mi trabajo me obliga a utilizar esta misma licencia cuando yo quiera distribuir mi trabajo, mi línea de tiempo. bien ¿Qué es lo que hago entonces? Vamos a ver cómo puedo indicarlo de una forma que visualmente quede, quede claro y además eh, atractivo. Lo primero que voy a hacer es ir a esta página web, os pasaré el enlace, que lo que me permite es elegir el tipo de licencia o que, que, que voy a utilizar. Partimos de la menos restrictiva y en, este, en nuestro caso lo que tenemos que hacer es una sola restricción, que si os acordáis es Compartir de la misma manera. Con esto me queda ya este tipo de licencia, que es la que yo voy a utilizar. Atribución y compartir igual. Si pudiera, en este caso no puedo, pero si quisiera añadirle otros otras restricciones, las pondría. ¿Qué más voy a hacer? Aquí donde me dice ayuda a que otros te den crédito, lo que voy a hacer es poner el título de mi obra. Vamos a, pues Se llama Laboratorios de Ciencias y el nombre del autor. Al que quiero que se atribuya el trabajo. Bueno, esto también podría rellenar, de momento lo voy a dejar en blanco. Y ahora lo que me dice es que copie este código de aquí y para utilizarlo en, en una web o en cualquier sitio en el, que, en el que lo quiera poner. Puedo elegir un icono normal como este o icono compacto. Me gusta más este así, de estilo pequeño. Luego copio ahora voy a la línea de tiempo y en la parte de texto, a continuación del texto que yo ya tenía puesto, pego ese trozo de código html. Vamos a ver qué efecto tiene. Si sí, ahora yo doy aquí refrescar la página, bueno veis que me ha añadido un icono con la licencia, me ha puesto el título al autor y además me tiene también aquí un enlace a los términos de la licencia. Tanto esto como este icono de aquí me van a llevar a los términos de la licencia en el que me dice bueno, de qué forma se puede utilizar este trabajo si alguien quisiera reutilizarlo.